Si tomas una cuadrícula como esta y rellenas 5 cuadrados adyacentes, obtienes un pentomino. Es como un dominó, pero en vez de 2 cuadrados, usa 5. Claro, en este caso parece que un pentomino puede tener varias formas. Si intentamos ver cuántas son en total, nos encontraremos con algunos duplicados por rotación o reflexión, pero si los obviamos, deberíamos obtener 12 en total. Y podrías recordarlos fácilmente con solo saber las últimas letras del alfabeto y la palabra filipino. Pues bien, con solo estas 12 piezas podrás armar una infinidad de rompecabezas. Yo te explicaré rápidamente en qué consisten y te dejaré un enlace al final con todo lo necesario para que puedas descargar, imprimir y recortar tus propias plantillas. Veamos qué podemos armar con estas piezas. Se me ocurre un gran cuadrado. Pero ya que esto podría tomarnos bastante tiempo, vamos a intentar lo que cualquier buen matemático haría antes de enfrentarse a un problema así. Demostrar que es imposible. Al solo haber 12 piezas de 5 cuadraditos cada una, tendríamos un total de 60 cuadraditos. Si los usamos para intentar armar un gran cuadrado, descubrimos que sobran o faltan cuadraditos. Y esto es lógico, puesto que a partir de cuadraditos del mismo tamaño, solo es posible armar cuadrados de 2x2, 3x3, 4x4 y así sucesivamente. Ninguno de ellos tiene exactamente 60 cuadraditos, por lo que es imposible armar un gran cuadrado usando nuestros 12 pentominos. A pesar de esto, quizás sea posible formar rectángulos. Por ejemplo, uno de 6x10, o uno de 3x20. Hay otras posibilidades, pero dejaré que pienses cuáles son. Genial, intentemos entonces armar un rectángulo de 6x10. Para ello, podemos girar y voltear las piezas según lo necesitemos. Cuando lo hagas por tu cuenta, tómate tu tiempo. No es algo que salga la primera como aquí. Tampoco es esta la única solución. De hecho, hay 2339 soluciones, descartando, claro, rotaciones y reflexiones. Podrán parecer un montón de soluciones, pero muchas de ellas están agrupadas en familias. En esta página, alguien dedicó un buen tiempo a los pentominos y encontró que solo 358 de esas 2339 soluciones eran únicas. Y si 358 te sigue pareciendo bastante, podrías probar encontrando alguna de las 65 soluciones de este cuadrado de 8x8 con un agujero de 2x2 en el centro. Claro, por lo general, mientras menos soluciones, más difícil es el rompecabezas. Y hay muchísimos rompecabezas. Quizás quieras intentar armar alguna de estas figuras. Pero no vayas a creer que cualquier figura con 60 cuadraditos es posible de armar. En algunos casos, la imposibilidad es obvia. En otros, no tanto. Los pentominos son tan geniales que incluso puedes inventar tu propio rompecabezas y retar a tus amigos. O qué tal si te dejas llevar por tu lado artístico y comienzas a construir figuras solo a partir de pentominos? O usando solo copias de un pentomino. O quizás quieras deducir cuántos tetrominos o exominos existen. O quizás podrías viajar en el tiempo a 1984, adelantarte a Alexei Pajitnov y revolucionar el mundo de los videojuegos creando pentis.